Bueno va, hoy haremos una sesión de ultimate. Sí. Os explicaré ahora el backhand, ¿de acuerdo? Es el pase más que se suele hacer siempre. Es pierna contraria, el dedo índice aquí y se tira. Sobre todo es movimiento de muñeca. ¿Vale? Se tiene que presionar. Sí, sobre todo. Para abajo. Tira. Vamos a practicarlo ahora. <risa> el backhand, vale, que es cuando si el si te viene por aquí el contrario, la pasas. Ahora haremos, si te viene por aquí el flick, el flick, los dos dedos así, vale, y tiras. Así, así, así, así. No, los dos, los dos, dos dedos, dos dedos, y es movimiento de, de muñeca, igual, ¿vale? Nos colocamos igual por tríos y los practicamos. el hammer es lo mismo que el flick se coloca igual si esto es un, si es un reloj en las, aquí está a las 11 hay las 12 no pues se coloca a las 11 y lo tiras está a las 12 a las 11 y tiras y tiras igual que el flick se, co se, co se coge igual que el flick pues se hace aquí, y se tira. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a probarlo, va. las 10 pasadas pero con el, con el disco importante no hay contacto ni las 10 pasadas ni cuando se juega en el partido no hay contacto vale otra cosa el defensa cuando va que, que tiene el disco dice empieza a contar hasta 10 segundos 1 2 3 si llega hasta 10 el disco es para mí y si lo tira, pues continúa jugando. ¿Vale? Si se cae el disco, es para mí. ¿Vale? Una, una cosa muy importante que, que hay en el ultimate es que no hay árbitro. Son los mismos jugadores que son los que dicen si es falta o no es falta. Se ponen ellos de acuerdo. ¿Vale? Tengo una pregunta. Dime. Que no hay contacto, pero si lo tira, no a pasa nada. Bueno, voy a coger primero. Vale, vale. O si sea, hay falta, pues se ponen de acuerdo. Haremos las 10 pasadas ahora, ¿vale? Va, va, me estoy de... El campo. Sí, sí. Cono, cono, cono, cono. ¿Sí? Eh... Se dicen las pasadas en voz alta. Los partidos de campo son 7 contra 7. ¿Callamos? Perdona. Y los de playa son 5 contra 5. Es un juego mixto. ¿De acuerdo? ¿Qué dices, Álvaro? Sí, vale. <risa> Porque lo por, repito. Por, por, te vale. Saca un equipo, eh, eh, eh, tira el disco al otro equipo. Y lo coge y empieza la jugada. Cuando hay una zona de marca que es como fútbol americano, la plantas y ya está, o lo, lo, lo recepcionas ahí y ya está.